a todos familia! Hoy les traigo nueva información interesantísima de Fortnite Además hemos descubierto la mejor teoría hasta ahora de la temporada 4 de Fortnite y los superhéroes Hoy hemos subido otro vídeo con el plan secreto de Iron Man y es algo súper interesante Tendrán el link justo debajo en de la descripción y una etiqueta ahora mismo arriba en la pantalla No se pierdan todo lo que vamos a decir ahora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 una ubicación nueva estará por llegar pronto a Fortnite. Y es que Iron Man será el gran jefe final de este lugar nuevo, ya que pertenecerá seguramente a las industrias Stark. También algo relacionado con los superhéroes de Marvel estaría bien en este lugar. En la próxima actualización de Fortnite 14.10 tendremos las novedades sobre esta nueva ubicación. Este lugar tendrá un nuevo cofre secreto que pertenecerá a Tony Stark, Iron Man. Un nuevo cofre con el estilo de Iron Man nos esperará con recompensas para esta próxima actualización. Entonces, ahora tenemos a Galactus acercándose a la isla poco a poco. Según pasen los días estaremos viendo la llegada de Galactus más cerca y cada vez la estrella que ilumina el camino de Galactus se hará cada vez más y más grande hasta llegar a la propia isla. Debemos estar preparados para la gran batalla. Además hemos encontrado un nuevo coche super rápido. Al parecer el coche de Iron Man también estará llegando próximamente a Fortnite. Y se tratará del nuevo vehículo más rápido del juego. Esto, según las filtraciones. Se ve realmente un coche demasiado cool. Creo que nos encantaría a todos, ¿verdad? Nuevos iconos han sido encontrados en los archivos del juego con la skin de Black Panther. Esto además nos confirma la llegada del nuevo superhéroe pronto al juego. Lo malo de todo esto... Es que, desgraciadamente, como ya saben, el actor principal de Black Panther murió hace unos días. El cáncer acabó con su vida, sintiéndolo mucho por todo lo que le rodea. No sabemos si realmente la llegada de Black Panther será pronto al juego o cuánto demorará si se confirma. Estos archivos estaban en el juego antes de su fallecimiento. Así que, quizás... ...hagan algún tipo de homenaje a Black Panther en el juego de alguna manera... Además, un nuevo lugar estará llegando a Fortnite muy pronto... ...llamado La Casa del Perro. ¿La Casa del Perro? Este lugar se ha filtrado que estará pronto en el mapa de Fortnite... ...y justo aquí aparecieron grietas misteriosas alrededor de este nuevo lugar que llegará próximamente. Mucha gente pensaba que se trataba de Kevin el Cubo... ...pero no, no, no, chicos... No es Kevin, se lo puedo asegurar. Kevin sigue descansando. Esto será la nueva ubicación que estará llegando a Fortnite. Antes de terminar con el video, quiero enseñarles algo muy interesante... ...sobre algunas de las skins que próximamente quizás estarán llegando al juego. Hemos encontrado algo súper interesante. Porque quizás, según algunos jugadores, podríamos tener pronto a Venom, a el motorista fantasma... Etcétera, etcétera. Todos de ese mismo estilo. Creo que sería algo realmente alucinante. Así que familia, esto ha sido todo por hoy. Creo que les habrá encantado toda la nueva información y secretos. Así que si les ha gustado, dejen su poderosísimo like para apoyar. Y si no forman parte de la familia todavía, pueden suscribirse que es totalmente gratis. Nos vemos en el siguiente vídeo familia.